Hola, en este vídeo vamos a empezar a ver los circuitos secuenciales. Este es el primer vídeo de una serie de tutoriales en la que vamos a ver el bistable SR asíncrono. En este primer vídeo vamos a ver el bistable SR asíncrono implementado con puertas NOR. En el segundo vídeo de la serie vamos a hacer un ejercicio práctico en el que dibujaremos el cronograma a partir de una secuencia de entradas del biestable SR asíncrono. En el tercer y último vídeo de la serie veremos cómo implementar el biestable SR asíncrono con puertas NAND. En un circuito secuencial las salidas dependen de las entradas actuales y de las entradas en momentos anteriores. Recuerda que los circuitos combinacionales las salidas solo dependían de las entradas actuales. Esto significa que los circuitos secuenciales van a tener memoria. Vamos a tener unos elementos que van a guardar información. Esta información se podrá acceder en momentos posteriores. Por lo tanto, estos circuitos secuenciales van a tener un estado interno. Un circuito secuencial tiene unos puertos de entrada, tiene unos puertos de salida, tiene también unos componentes combinacionales, o puede tener, pero a la vez tiene unos elementos de memoria. Estos elementos de memoria pueden estar conectados de tal modo que haya un bucle. Esto no estaba permitido en los circuitos combinacionales, pero ahora en estos circuitos secuenciales sí que es posible. No todos los circuitos secuenciales tienen estas realimentaciones, pero muchos de ellos sí y no hay problema en que lo tengan. ¿Qué son estos elementos de memoria? ¿Cómo se hacen? Esto es lo que vamos a aprender en este vídeo. Vamos a ver cómo se hace y el funcionamiento de uno de los elementos de memoria más básicos, el vía estable SR asíncrono. Vamos a ver cómo funciona un vía estable. Como el mismo nombre indica, los vía estables tienen dos estados. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este circuito, y que tenemos un 0 aquí, al ser una puerta inversora, a la salida tendremos un 1. Este 1 irá hacia la salida e irá a este otro inversor. Este otro inversor al tener un 1 a la entrada a la salida tendrá un 0 y se cierra el lazo y se mantiene de esta manera estable. También puede ser que en vez de tener un 0 tengamos un 1 a la entrada de esta puerta inversora. A la salida de esta puerta tendremos un 0, este 0 saldrá por la salida y entrará en esta otra puerta inversora. A la salida de la puerta inversora tendremos un 1. Cerrando el lazo, sin ningún problema, se mantendrá estos dos valores 0 y 1 de manera estable. Este circuito se puede dibujar de esta manera. Únicamente lo que hemos hecho es darle la vuelta a esta puerta. Para aclararlo, vemos que el circuito funciona igual. Si tenemos un 0 aquí, tendremos un 1 a la salida de la puerta. Este 1 entrará en esta puerta y saldrá un 0. Y volverá al 0 original. Vemos que funciona igual, simplemente le hemos dado la vuelta a esta puerta de abajo. De igual manera, si aquí tenemos un 1, a la salida tendremos un 0, este 0 sale y entra en esta puerta inversora. Y a la salida de la puerta tendremos un 1 que irá al 1 original y este circuito se mantiene estable. Estos son, digamos, los dos estados posibles de este circuito, 0 y 1, por eso se llama bistable estable. Q se suele llamar el estado, y no Q, lo que sería Q invertido, sería esta salida. Si en Q tenemos un 1, en no Q tendremos un 0. Igual pasa aquí. Si en Q tenemos un 0, en no Q tendremos un 1. Esto está muy bien, pero ¿para qué nos vale este circuito si no podemos cambiar el estado? ¿O cómo podríamos cambiar el estado? Podemos recordar cómo funciona la puerta NOR, y en la puerta NOR vemos que cuando tenemos un 0 en una de las entradas, a la salida tenemos la otra entrada invertida. O sea, en este caso sería como invertir B. Este circuito sería equivalente a este otro porque tenemos en A un cero. Simplemente estamos invirtiendo B. Entonces podríamos cambiar este circuito por este otro, en el que ponemos las puertas NOR y una de las entradas de estas puertas están a cero. Vamos a ver la equivalencia, a ver si funciona igual. Supongamos que tengamos este 0 aquí inicial, este 0 se invertirá y tendremos un 1, este 1 irá hasta otra puerta NOR. Igualmente en esta puerta NOR como tenemos un 0 en una de las entradas, la salida se invierte y tendremos un 0 a la salida y este 0 va a la otra puerta NOR y a la salida. Este circuito se mantiene estable y funciona igual que el otro ya que hemos puesto un 0 en una de las entradas de las puertas NOR. Para el otro caso que tenemos un 1, pues tenemos un 1 aquí, este 1 se invierte y tendremos un 0 aquí, este 0 sale por la salida y entra en la otra puerta NOR, dos ceros en una puerta NOR forman un 1 y este 1 sale por la salida negada y en la otra puerta NOR y se mantiene estable de esta manera. Así que estos dos circuitos son equivalentes. Sin embargo por ahora no hemos visto que hayamos podido cambiar el estado. Vamos a ver si lo podemos hacer. Aquí vemos que el estado vale 1 y aquí vemos que el estado vale 0. Si nos fijamos en la puerta NOR, vemos que cuando una de las entradas vale 1, la salida vale 0. O sea que sería equivalente a poner la salida a 0. Entonces puedo utilizar esto para modificar el estado. Vamos a ver. Imagínate que aquí en vez de poner un 0 ponemos un 1. Este 1 entra en esta puerta NOR y como tenemos un 1 en una de las entradas a la salida tendremos un 0. Así que aquí tendremos un 0. Este 0 irá a la salida y a la otra entrada de la otra puerta NOR. Dos ceros en una puerta NOR hacen un 1, pues tenemos un 1 aquí. Este 1 sale por el Q negado y entra en la otra puerta NOR. Y este se mantiene estable porque dos unos en una puerta NOR forman un 0. Así se queda quieto. Así que hemos visto que hemos podido cambiar el estado. Y hemos hecho un reset. Poniendo un 1 aquí, hemos podido cambiar el estado de 1 a 0. Vamos a ver lo opuesto. Imaginémonos que tenemos Q como 0. Entonces lo que vamos a hacer es poner un 1 en la otra puerta NOR. En esta puerta ponemos un 1. Como tenemos un 1, a la salida de la puerta NOR tendremos un 0. Pues aquí tendremos un 0. Este 0 sale por Q negado y entra en la otra puerta NOR. Las dos entradas a 0 en la puerta NOR hacen que la salida esté a 1. Tendremos un 1 aquí. Este 1 sale por la salida Q y entra en la otra puerta NOR. Y dos 1s en una puerta NOR hacen un 0, por lo tanto se queda estable. Hemos conseguido cambiar el estado. Esto es un set porque poniendo un 1 en esta entrada hacemos que pasemos de 0 a 1. Bueno, así que nuestro circuito ahora es así. Tenemos una entrada reset y una entrada set. La entrada reset pone el estado a 0, la entrada set pone el estado a 1. Y el símbolo de este circuito es este de aquí. Este es el estado negado, Q negado. Este es el estado, Q. Este es el set y este es el reset. Hay otras formas de representarlo. Es con este circulito aquí que implica negación. Esto visualmente es muy útil porque sabemos que la salida está negada. Sin embargo, lleva un poco de confusión porque a veces se representa así. Y los motivos para representarlo así y para representarlo así son adecuados. Digamos, el que dice que se debe representar así es porque como esto implica negación, aquí tendremos Q, Y lo niega y aquí tendremos Q negado. El que dice que se representa así, pues dice que Realmente esta entrada es Q negada y se debe llamar negada. Y simplemente estoy indicando gráficamente con este circulito. ¿Qué ocurre? Que aquí alguien se puede confundir y pensar que aquí estamos negando dos veces. De cualquier manera, para evitar confusiones, yo voy a representarlo así. A no ser que me despiste, pero en principio voy a representarlo así, sin la bolita, para evitar alguna confusión. Bien, tenemos nuestro biestable SR asíncrono. Y vamos a ver todas las transiciones posibles de este estable Vamos a suponer que hacemos un RESET. Si hacemos un RESET, tendremos que poner la entrada R a 1 y la entrada S a 0. Un 1 en esta puerta NOR lo que hace es que pone la salida a 0. Y nos va a dar igual en el estado en que estuviésemos, por eso he puesto X, que la salida va a estar a 0. Lo va a imponer este 1 del RESET. Esta salida a 0 lo que hace es que lo saca del estado Q y a la otra puerta NOR. Ahora la puerta NOR de abajo tienen dos ceros a la entrada. Dos ceros a la entrada resultan en un 1 a la salida, Sobrescribe lo que hubiese aquí. Este 1 sale por Q negado y entra en la otra puerta NOR. Y esta situación se queda estable porque en la puerta de arriba dos unos hacen que la salida sea 0, que es lo que tenemos. Así pues hemos visto que Hemos hecho un reset y que lo que quiera que hubiese guardado en el biestable es sobrescrito y tendremos un 0 en el estado Q. Por lo tanto a la salida tendremos un 0 en Q y un 1 en Q negado. Poniendo la tabla de transición de estados, vemos que cuando el reset está 1 y el set está 0, a la salida tendremos un 0 en Q y un 1 en Q negado. Y esto es un reset. Nos da igual lo que haya en Q Inicialmente porque va a ser sobreescrito. Vamos a ver la siguiente transición. Cuando ponemos un Z1 y un RZ0. Ponemos el Z1, ponemos el Z1 aquí, ponemos el receta 0 ponemos el RZ0 aquí. Y ahora este 1 va a entrar en esta puerta NOR. Un 1 en una puerta NOR hace que la salida sea 0. Nos da igual lo que hubiese aquí. Va a sobreescribir el estado que hubiese aquí a un cero. Este cero sale por Q negado y entra en la otra puerta NOR. Ahora en la de arriba tendremos dos ceros. Dos ceros a la entrada de una puerta NOR hacen un 1. Sobreescribe lo que hubiese aquí. Tenemos un 1. Este 1 sale por Q y entra en la otra puerta NOR. Y, y aquí se queda estable porque dos unos en esta puerta NOR hacen un cero. Dos unos en esta puerta NOR hacen un cero. Por lo tanto, esto ha hecho un set. Ha hecho que lo que quiera que hubiese en el estado Q se sobreescriba y tengamos un 1. Por lo tanto, a la salida de nuestro vía estable tendremos un 1 en Q y un 0 en Q negado. Y en nuestra tabla de transición de estados, una entrada con un set a 1 y un reset a 0, obtenemos un 1 en Q y un 0 en Q negado. Así pues, esto es nuestro set. Muy bien, vamos a ver qué ocurre si no ponemos ni reset ni set. Es decir, los ponemos los dos a cero, Es este caso. Ponemos los dos a cero y tendremos dos ceros aquí en reset y en set. ¿Qué ocurre? Que al tener dos ceros, la salida de estas puertas NOR dependen de lo que haya en la otra entrada. Así que necesitamos saber lo que hay en la otra entrada. Vamos a suponer los dos casos. Vamos a suponer primero que inicialmente tenemos el estado A1. A ver qué pasaría si tenemos un 1. Este 1 irá por esta puerta NOR y tendremos un 1 en esta entrada de la puerta NOR. Ya hemos visto que se va a invertir, por lo tanto tendremos un 0 a la salida y este 0 a la salida de la NOR saldrá por Q negado y entrará en la otra puerta NOR. Este 0, como tenemos en la otra un 0, se invierte, tendremos un 1 y se mantiene estable. Por lo tanto tendremos un 1 en el estado Q que era lo que teníamos, por lo tanto... Cuando el set y el reset están a 0 y tenemos en el estado un 1, se mantiene ese estado y a la salida tendremos un 1 en estado Q y un 0 en el estado Q negado. Por tanto, mantenemos el dato. Bien, vamos a ver el otro caso en el que ponemos un set a cero, un reset a 0, pero necesitamos saber lo que hay en el estado inicialmente y vamos a suponer ahora que tenemos un 0 en Q. Este 0 va a esta puerta NOR. Como tenemos un 0 en la otra patita, se invierte, tendremos un 1 aquí. Este 1 sale por Q negado y entra en la otra puerta NOR. Igualmente aquí se invierte y tendremos un 0. Se mantiene estable de esta manera. Por lo tanto, se mantiene lo que teníamos. Teníamos un 0 en Q y mantendremos ese 0 en Q. Dibujamos la tabla de transición de estados. El set y el Reset da 0 y el estado Q vale 0 a la salida se mantiene lo que tuviésemos. Le vamos a agrupar estos dos de esta manera en la que en vez de poner sus dos posibilidades ponemos q y vemos que cuando tenemos q inicialmente en el instante siguiente tendremos también q allá que esta es la entrada SR00 vamos a ponerla aquí y así lo tenemos más ordenado y es por ahora nuestra tabla de transición de estados. Vamos a ver la última posibilidad en la que ponemos un set 1 y un reset a 1. esto ya nos puede dar a pensar que es un poco raro no podemos resetear el estado y a la vez hacerle el set al estado no lo podemos poner a 0 y a 1 a la vez vamos a ver qué ocurriría ponemos un 1 en el reset ponemos un 1 en el set por lo tanto tenemos un 1 aquí y un 1 aquí cuando tenemos un 1 en una de las entradas da igual a la otra a la salida tenemos un 0 pues nos da igual lo que hubiese aquí que tendremos un 0 aquí y y un cero aquí. El 0 de la puerta de arriba sale por el estado Q y se mete en la otra puerta NOR. Este 0 de aquí sale por Q negado y se mete en la otra puerta NOR. Así que vemos que tenemos una situación un poco extraña porque tanto Q como Q negado valen lo mismo y esto no debería ser. Es una incongruencia llamar Q y Q negado a una señal que vale lo mismo. Así que en la tala transición de estados cuando S y R vale en 1, nos da igual el estado que hubiese anteriormente y tenemos un estado Q y Q negado a 0. Por lo tanto, esto está prohibido. No deberíamos poner nunca las dos entradas set y reset a 1. Aparte de ser una incongruencia, tiene algún problema. Imaginémonos que hemos puesto, por error o porque queremos probar, el set y el reset a 1. Por lo tanto, tenemos ahora Q y Q negado a 0. ¿Qué pasa si manteniendo este estado... Después yo pongo el set y el reset a cero. Vamos a ver. Ponemos el set y el reset a cero. Y entran en estas dos puertas NOR un cero. El cero del estado entra por aquí y tenemos en la puerta NOR de abajo dos ceros. Y este cero también entra en la otra y tenemos en las puertas NOR todos a cero a las entradas. ¿Qué ocurre cuando tenemos dos ceros en las entradas de una puerta NOR? Pues que a la salida es uno. Por lo tanto, tenemos un 1 aquí que sobreescribe el anterior 0. Tenemos un 1 aquí que sobreescribe el anterior 0. Ahora tendremos un 1 en Q y en Q negado, pero solo momentáneamente, porque este 1 ahora va a ir por aquí, este otro 1 va a ir por aquí, un 0 y un 1 ponen un 0, 0 aquí y 0 aquí, y volverá a cambiar todo como originalmente. Y entonces provocará una oscilación Y en realidad lo que va a ocurrir es que una de estas dos puertas será más rápida que la otra y una ganará. Pero nosotros no tenemos manera de saber cuál va a ganar y cuál va a imponer al final el resultado. Así que va a haber una inestabilidad y una indeterminación. Y por lo tanto no es nada recomendable poner el set y el reset a uno y luego ponerlos a cero. Porque nos va a dar una cosa que no sabemos lo que va a pasar. En caso que lo pusiese por error, lo que tendría que hacer en vez de mantener el estado es poner un set o un reset para ponerlo bien de nuevo. Y empezar otra vez ya con un estado conocido. Bien, así que, bueno, esto es lo que decíamos. Tenemos un 0, luego tenemos un 1, luego tenemos un 0 y nos queda un estado indeterminado. Esto era lo que íbamos a ver en este vídeo. Hemos visto el biestable SR asíncrono la importancia de este componente es que tenemos una combinación de entradas que mantiene el estado que tenía anteriormente por lo tanto es un elemento de memoria con esto hemos introducido los elementos de memoria y con ello los circuitos secuenciales veremos más adelante otros elementos de memoria más complejos pero en los siguientes vídeos vamos a seguir profundizando en este bien he dividido el Viestable SR en tres vídeos para no hacerlo muy largo. En el siguiente vídeo veremos un problema de aplicación práctica. Veremos cómo hacer el cronograma del Viestable SR asíncrono para una secuencia de entradas. Por último, hay un tercer vídeo en el que veremos otra forma de hacer el Biestable SR asíncrono. En este caso utilizaremos puertas NAND. No dejes de ver estos vídeos si te ha resultado instructivo este tutorial. Gracias por ver este vídeo, espero que estés bien. Un saludo para todos y en especial para los alumnos de ITI de la Universidad de Juan Carlos.